A pesar de las importantes subidas de Farmamar este martes, ahora mismo del 13%, la realidad es que el gráfico no ha cambiado lo más mínimo. Es cierto que ha perforado alguna resistencia a muy corto plazo, pero es prácticamente irrelevante. Y la zona de control por arriba la tenemos en el entorno de los 67-68 euros, donde parece probablemente que pudiera buscarla en los próximos días. Este nivel, nosotros, es que la parte alta, de un potencial canal bajista por el que se viene moviendo el precio desde julio de 2020, aunque en cualquier caso se puede también hablar de una directriz bajista. ¿Por qué? Porque se trata de la recta resistencia con más de tres puntos de apoyo de tangencia que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde octubre de 2020. ¿Y qué pasa por ahí? Por esos 67, 68 euros. Así que, aunque rebotara hasta ahí, que no es poco, la realidad es que sería simplemente un movimiento en busca de la directriz bajista y poco más. Otra cosa es si más adelante vemos que es capaz de superarla con alguna y en velas semanales, pero ahora mismo no es el caso.